Del Estado a laburar realmente la, la movilización de acá en Chipoletti eh, fue masiva. Eh, más allá del resultado, que obviamente nosotras queremos que se eh, legalice el aborto y que se apruebe la ley, más allá de esto, yo creo que la Argentina. Eh, ha tenido un punto de inflexión y hay un antes y un después eh, después eh, de, de esta discusión y de esta lucha que se ha dado en la calle esta unidad que ha atravesado a cientos de mujeres independientemente de sus posturas políticas independientemente de sus edades eh, estamos todas unidas con la idea de eh, cambiar la historia nuestra eh, en, en este país no, no. Estoy a favor de la legalización del aborto porque las mujeres... Este, tienen que decidir ser madres no no tiene que ser por obligación estoy a favor del aborto porque la maternidad será deseada o no será eh, hoy participamos de esta jornada histórica, que la verdad que estamos protagonizando realmente a las jóvenes, eh, que nos venimos organizando tanto en asambleas como en comisiones de mujeres eh, para conquistar este derecho que, por el que venimos peleando hace tantos años. Eh, sabemos, eh, no, no tenemos confianza eh, en el Senado, por eso también eh, llamamos a que las mujeres nos sigamos organizando independientemente de lo que suceda hoy en la votación. Estamos en en esta jornada histórica, en eh, donde, bueno, eh, con media sanción en mano, o sea, las mujeres seguimos en la calle y vamos a seguir luchando por nuestros derechos y para que no haya ninguna muerta más por abortos clandestinos. Y exigiendo al gobierno y al Estado provincial y nacional un eh, presupu mayor presupuesto y la implementación real, ¿no? O sea, un, eh, una ley integral de salud sexual reproductiva y a su misma vez los abordajes necesarios en la necesarias para que el estado se haga cargo realmente de, eh, de de las decisiones de la mujer sobre su propio cuerpo a decidir o no tener un hijo y como así también todos los métodos necesarios para poder prevenir unos embarazos no deseados en caso que no se apruebe nosotros consideramos que todas las conquistas de las mujeres a nivel mundial y se da en la calle. Si nosotros vamos a seguir luchando en la calle en comunidad con todos los sectores y fortaleciendo nuestra herramienta, ¿no? O sea, la organización, nuestra, nuestra, nuestra, organización feminista que es juntas y a la izquierda, como si también nuestro partido para dar la pelea a un próximo debate que se va a dar seguramente el año que viene y vamos a impulsar desde todos los organismos y de todos los espacios donde activamos y estamos presentes eh, esta, que se genere nuevamente este debate. Sí, lo de hoy sin duda que es histórico y bueno todo lo que escuchamos hoy, va no solo que da muestra de algunos cambios que se están haciendo, sino de todo lo que nos falta cambiar. Eh, no podemos estar hablando de, de la vida como un absoluto, eso se viene discutiendo, se discute un montón, y no podemos estar discutiendo eh, vida cuando no estamos respetando las decisiones de las mujeres. Este movimiento histórico que es de las mujeres y del feminismo está dando sobradas muestras de que vamos a protagonizar la historia, que estamos cambiando las prácticas políticas, de que estamos cambiando el mundo. Y mmm, escuché mucho por ahí que si no es ahora es en breve, no, tiene que ser ahora, tendría que haber sido ayer, eh, es inminente y es ya. Eh, si no se aprobara hoy, eh, entiendo que tenemos la paciencia suficiente y sobre todo las mujeres que están encarnando esta lucha, la campaña, la gente de la campaña sobre todo, eh, la paciencia para llevarlo por los canales que tiene que ser para que lo ganemos. Eh, si no es ahora, volverá diputado se le pondrá la misma fuerza eh, adentro y afuera, y en las calles sobre todo, y va a volver y, y se va a ganar. Esto es muy importante para todas nosotras porque significa la unión y la solidaridad que tenemos entre todas. Esto, este es un gran paso porque hace un montón que estamos pidiendo aborto legal por un tema de que necesitamos eh, tener derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Eso es lo principal y creemos que tenemos un sistema en donde siempre nos están... Diciendo qué hacer con nuestro cuerpo, ya sea sexual o comercial, también lo utilizan mucho. Y esto del poder decidir qué hacer con mi propio cuerpo es un gran paso. Y el aborto legal justamente es lo que nosotras queremos para poder decidir sobre nuestro cuerpo. Nunca creímos que iba a ser tanta gente en Cipoletti. De hecho, la última vez en, en diputados no hubo tanta. Y creemos que es muy grande lo que está pasando acá en Argentina y creemos que las demás mujeres de toda Latinoamérica sobre todo nos están mirando. Eh, bueno, también como para que no nos vean como que somos un cuerpo que llevamos un bebé y nada más, sino que también, o sea, podemos decidir sobre nuestro cuerpo y poder tener la libertad antes que nada, porque, o sea, somos mujeres y también somos personas y necesitamos tener nuestros derechos. Y bueno, sí, como dijo ella, en Latinoamérica somos como el, como el líder para que, para que poder que todas, eh, todos los demás países puedan también lograr lo que hoy estamos logrando nosotras. Como también se decía en, en diputados que tampoco íbamos a poder llegar, que no, se iba, que no iba a salir la ley, pero bueno, ahora están senadores y es algo hermoso y también participar de una revolución que es histórico, es lo más lindo. Y esto esto no se queda acá. Esto, salga o no, la ley no se va a quedar acá, porque tenemos muchísimas cosas para seguir adelante. Si esta ley no llega a salir hoy, vamos a salir a luchar a la calle mucho más fuertes, muchísimo más fuertes de lo que somos hoy. Y si llega a salir, además de contenta, llorando, vamos a salir a luchar por otros derechos. Otros derechos como en la separación, de la iglesia del Estado.